Hola, hola, buenos a todos, aquí estamos comentando Universal Taverna y hoy volvemos en nuestro capítulo 3 de Frost Tank. Vale, vamos a... Eh, bueno, en el capítulo de hoy, tal y como lo dejamos en el anterior, vamos a acabar de construir la baliza Que nos falta un poquillo de material, simplemente un poco de madera porque el acero ya lo tenemos todo Y tenemos también pendiente, bueno, aparte de los retos que nos surjan y todo a lo largo del capítulo de hoy Construir la residencia, va a ser una de nuestras prioridades Si no me equivoco la tenemos aquí en Salud Recursos... Tecnología... Uy, no tenemos la residencia, ¿habrá que investigarla a lo mejor? No lo sé, vale, bueno, trataremos de descubrirlo Así que... Visto lo visto, vamos a darle ya un poquito de calor al Libro de leyes Adaptación, sí, no tenemos... Ceremonias funerarias... Eh, eh, eh. Ah, la residencia está aquí. No podemos investigarla. Vale, vale, vale, vale. O sea, lo desbloqueamos. Vale, ok. Lo haremos un poquito más tarde. Es que de esto no me acordaba. Lo, lo investigaremos un poquito más tarde, así cuando lo tengamos listo. O sea, que cuando tengamos la, la residencia... Eh, aquí, aquí especifica los materiales? 25 de madera y 5 de acero, es un montón. Vale, ok. Ok, ok, vale, vale. Pues con eso... Vamos para adelante ¿Tenemos gente aquí en el carbón? Sí. Bueno, tenemos gente en todos lados. Eso está bien, eso está bien. ¿Cómo va...? Uy, la carpa... Aquí, el puesto médico. 5 de 5. Pacientes. Dos días, dos días. Yendo a recibir tratamiento. Es que este tipo de... Uf, hasta que una prótesis Vale, es importante el trabajo de para sacar la prótesis, ¿eh? Pienso que nos vendrá de lujo. Las investigaciones entiendo que va en post de la residencia. A ver. Ah, no, es que no puedes probar el árbol. Vale, están aquí las prótesis. Perfecto, me gusta. Me gusta mucho. Vale, ok. Vale, vamos a dejar que el tiempo corra un poquillo. 26 y 21. La baliza... Baliza, falta material, acero, nos falta un montón de acero Vale, ok, vale, estamos de tiempo libre Vamos a dejar de recoger un poquito de madera para sumar gente Aquí, a recoger acero Y equilibramos un poco todo Vamos a quitar un ingeniero de aquí y lo sumamos aquí Vale, perfecto 1,3 a la hora Vale, bueno, chilling Ahora, por el momento, hacer tiempo. Vale, uf, va a entrar. ¿Cómo vamos con la presión? Ah, vale, vale, vale. Esto está bajado, perfecto. El carbón nos hemos quedado sin. Uff, tenemos mucho consumo de carbón y se viene una ola de frío brutal. Vale. Las raciones de comida. Esto, ¿por qué no...? 8 por día, o sea, cada uno recoge 8 7 horas, volverán con hasta 8 de comida cruda hasta, o sea no tiene por qué Uf, eso está feo como pasemos hambre es Súper malo eso vale, vamos a darle calor porque ahora como de noche no Han muerto Dios Otro día, otro turno, así es la vida Sí, así es Don 22 horas restantes Queda poco carbón Dios Vale, vamos a sumar gente aquí A la recogida de carbón eh, eh, eh, eh. Vale La mínima gente recogiendo madera Mucha gente recogiendo carbón ¿Ocho días vas a estar aquí, colega? Fua. Es mucho tiempo, ¿eh? Mm, es que con ese tipo de cosas, ¿qué haces? ¿Ves? Vale, han traído los ocho de comida cruda... ...que eso supuestamente lo tenemos que transformar... ...en... ...raciones de comida... ...pero claro... Ja. Está difícil... Dos ausencias por enfermedad. Aquí hay más ausencias. Dos ausencias por enfermedad. Nos hace falta muchísimo carbón. Pero muchísimo. Y no sube, eh. Apenas sube. Lo vamos a pasar súper mal. Vale, vamos a meter aquí... Más tiempo de trabajo Vamos a quitar de aquí No, es que el acero lo quiero trabajar Opa, ¿qué ha pasado? A ver, un hombre orgulloso Uno de nuestros hombres insiste en vivir en la calle Lo hemos traído hasta aquí para ver si puedes hacerlo Entrar en razón mi Mire señor, todo lo que tengo en la vida me lo he ganado con mi propio esfuerzo Que me parta un rayo si veo bajo un techo Que no puedo pagar Además, he perdido la mano y no puedo trabajar Así que ni una palabra más Se da la vuelta para marcharse pero duda por un instante y suspira. En Londres había casas para gente como yo. Vale, construyamos la residencia. Vale, vale, vale. Ok, nos comprometemos a construir la residencia. Es una lástima porque queríamos tener la baliza antes. Pero con la ola de frío lo vamos a tener feo. Así que vamos a meter la residencia 25 de madera y 5 de acero Vale, firmamos Opa, vale Salud, la residencia, perfecto Dios, ocupa un montón Vale, vamos a meterla aquí en el círculo interior Y vale. ahora luego a construirla Vale, esto nos viene muy, muy, muy, muy bien. No, porque nos vamos a quitar gente de la enfermería, vamos a poder... A ver, ¿esto qué es? Pila de carbón. 0,15 estado. Requiere la presencia de al menos un trabajador. Eficiencia de extracción. Mm, vale, ok. Ah, vale, y aquí por recursos. Vale, vale, vale. Pero no vamos a consumir pilas de carbón externas a esto. O sea, por el momento iremos agotando las pilas de carbón de una en una y ya nos hace falta muchísimo más carbón. Pero muchísimo más carbón. Vamos a quitar gente de aquí y la vamos a meter al carbón. En serio, tengo mucho, mucho mal rollo porque ahora cuando pongamos a funcionar la caldera a tope, nos vamos a morir. Porque es que son dos días de tirón con la temperatura baja. Y eso va a consumir muchísimo carbón. Vale, creo que de hecho vamos a meter hasta un. Vamos a meter hasta el turno de urgencia. O si sea, a las 8 vemos que no tenemos mucho.. Mucho más carbón, lo, lo implantamos y a volar. Vale, nos quedan 18, 19 y las 20. Hasta los 200 de carbón llegamos. Que va. Es que consume más del que producimos, eh. consumimos muchísimo carbón nada, vamos a meter un turno de urgencia de 24 horas vale, vamos a reducir la gente de aquí y la gente de aquí por el turno de urgencia y metemos aquí el máximo de gente venga, a currar lo necesitamos la residencia como la tenemos tiempo restante menos de una hora vale vale vale bueno está bien, está bien Uf, es que con esto va a ser horroroso promesas de residencia cumplidas construir una residencia con acuerdo con la ley aquí necesito destinar a gente que trabaje oh, no, no, no, no, oh, perfecto perfecto, esto es maravilloso esto es maravilloso vale, y se ha reducido un montón la gente que estamos aquí tratando, vale, vale, vale o sea, hay seis personas en la residencia en tratamiento, en tratamiento vale, muy bien muy bien, muy bien, vale seguimos trabajando en el carbón no sube, eh. no sube. Nueve enfermos, ha enfermado alguien más. Bueno, al menos cero son de gravedad. Vale, venga, despacito, poquito a poco. El turno 24, es una locura el turno de 24 horas, pero es más que necesario. Porque es que vamos a tener que ir jugando con la presión de la caldera. también a tu gente en 17 horas tratamos a toda esta peña no y cada vez enfermamos más dios dejaron una nota para el médico que realizó la amputación del paciente asustado dice muchas gracias sufrí un dolor indecible y me encontraba cegado por el miedo mi incisión me había condenado puede que ahora esté iniciado pero al menos podré vivir fue lo correcto nice vale bien bien bien este fue el, el chico bueno el chico el hombre que amputamos en el capítulo anterior estaba negando y dijimos... Ah, ...toma por culo... ...agarradlo... ...que lo vamos a amputar... ...y lo amputamos... ...estuvo bien... ...alrededor de un día... ...un día... ...dos días... ...dos días... ...y se encuentra en estado terminal... hoy va otro... ...enfermos... ...es que no sé si tendríamos que tener, poner otro puesto médico... ...la verdad... ...pero el problema es este... ...que hay... Ocupa mucha gente trabajando en un puesto médico es Doloroso, pero es lo que hay Vale, va a empezar la ola de frío Tenemos 180 de carbón Se va a dejar de trabajar aquí Uf, Está feo eso, está feo eso Tenemos mucha gente trabajando en la carne Dios, y lo vamos a pasar muy mal Porque nos hemos quedado sin Oh... Esa mejora es súper necesaria, espero que no mordíme de frío mientras trabajo. Vale, ok, vamos a enchufar el calefactor. Aumenta el nivel de presión. ¿Pero aumenta el consumo? Eso no lo recuerdo. Bueno, lo veremos si empieza a bajar muy fuertemente. ¿Qué ocurre? Oh, ¡Wow! porque está muy lejos del círculo central Porque si miramos el espectro de temperatura Está helado esto, muy frío Madre mía Vale, bueno, por lo menos la residencia está en buen sitio de todas estas zonas oh, ya vinieron los cazadores sí vale, está bien vale, aceleramos un poquito que se pase el día 200 de carbón arriba y abajo, vale, sí ok, no tenemos aumento de de bueno del consumo y vamos a meter otro aquí Investigación en equipo de cazadores Oh, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto Vale, ahora, ¿qué vamos a querer? Caldera de vapor Estas eran las pequeñitas Zonas de calefacción su alrededor O calefactores Oh Un carbón por hora mientras está en funcionamiento Uf, es que Haría falta muchísimo trabajo Baliza, más exploradores Recursos Esto sería súper necesario Mesas de trabajo, 50 de madera Dios, comida, salud y refugio Mesas de dibujo 50 de madera Es que son 50 de madera cada nuevo tier ¿eh? Es muchísimo Vale, primero Bueno, nos centraremos En lo básico y ya a partir de ahí Iremos subiendo, 10 de madera Convierto los árboles helados... En materia de prima... Fluce hasta 80 de madera... Por cada día normal de trabajo... 10 de madera... La fundición... Esto es para el acero... Vale... Exploración... Aquí lo tenemos todo... Este también cuesta 50... Sí... Y... Uh, es que estas son... Tentadoras... La caldera de vapor... 3 de carbón por hora... Es muchísimo... Pero... Entiendo que va a hacer falta... Para... Poder... Trabajar... Mejora de potencia Mejora de alcance A lo mejor no es estrictamente necesario Pero sí que necesitaremos esto para más adelante Vale, ok, vamos a sacar De los recursos, vamos a sacar el aserradero Comenzar, sí, vamos a comenzar a investigar ¿Por qué lo necesitamos? Vamos a quitar otra personita Aquí, uy, bo. Oh. Un enfermo hemos tenido. Enfermado gravemente. Equipa, equipo de investigadores. Vale, ya estamos con el cerradero. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. La residencia la hemos construido. Ah, vale, tutoriales. ¡Hola! Todo esto lo tenemos por revisar, ¿vale? 20 personas por residencia. Medias raciones por residente. Eso está muy bien. Nombres vale. Sobre esto ya lo teníamos. La investigación. Dos talleres, tres talleres o cuatro talleres para aumentar la velocidad. ¿Vale? Nada, con un taller nos sirve. Clase social. Algunos edificios tales como el puesto médico del taller requieren un gran esfuerzo intelectual por parte de sus empleados. Y por eso solo los ingenieros pueden trabajar en ellos. Los trabajadores solo proporcionarán trabajo manual. En un principio los niños no pueden trabajar. Puedes consultar la distribución de tu mano de obra en el icono en la esquina inferior derecha. ¡Oh! ¿Vale? Vale, me gusta. O sea, los ingenieros entiendo que son los de la rueda... ...y los otros son la mano de obra normal. Zona de calefacción, zona de caldera de vapor. Muchos edificios tales como el comedor o el puesto médico... ...tienen que estar como mínimo fríos... ...o con una temperatura mayor para poder funcionar. Construirlos en la zona de calefacción de alrededor del generador... ...o de una caldera de vapor. De lo contrario dejarán de funcionar si la temperatura baja demasiado. También deberías investigar o encender los calefactores... Vale, bajas por enfermedad... Vale, esto lo hemos visto... Vale, estar listeados... Bueno, viene a ser, entre comillas, lo mismo... Vale... Ok... Ah, no nos vamos a poder quitar los enfermos... Es que deberíamos ser capaces de ir a recursos y tra traernos, por ejemplo, esto, el, el de esta extracción y, y colocarlo aquí, por ejemplo, en el depósito de carbón. Y con esto empezamos a sacar carbón a punta pala y, pff, bueno, de ahí al cielo. Depósito de carbón. Ah, lo recogemos aquí, que estamos más cerca, ¿no? Que tenemos aquí por lo menos el cementerio. Sí, sí, esto está bien. O incluso ponerlo pegadito aquí, a este, a este bosque. Porque así podremos sacar también. Eh, madera. Y nos sorprendimos hacia allá y ya está. 6 de carbón por hora. Es muchísimo, ¿eh? Es muchísimo. 6 de carbón por hora. Claro, yo entiendo que si le subimos 12 de carbón por hora. Claro, entiendo que será así. Vale, vale, vale, vale. Bueno, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Tenemos mucho... Acero, poca madera. Vamos a quitar gente de aquí. Exacto. Y la vamos a meter aquí. Vale, bueno, poquito a poquito. Sería de plantearse muy importante el poner la... El, el tambor, ¿eh? Uh. uh, uh, uh. 560 de carbón por cada día normal de trabajo, suficiente para dos puestos de recolección. Mm, eso no entiendo muy bien. Es difícil recortar recursos de las pilas de carbón, casas de madera y amasijos de acero cercanos. Amplía nuestra capacidad de almacenamiento de un determinado recurso. Depósito de recursos. O si no llegamos al máximo y de milagro. Por el momento, claro. Vale, ok, nuevo ano ah, fin del trabajo. 13 enfermos en tratamiento, 10 en cuidados paliativos, esto está bajo de temperatura y no trabaja. La verdad es que mientras dura la ola de frío podríamos redistribuir a esta gente. Dios, no tenemos comida, eso es un problemón. Vale, opa, ¿qué pasa? Se sienten engañados y desanimados, la esperanza desciende, el descontento aumenta. Promesa de atención médica rota. Ah, buah, ya, ya, ya. Es una lástima porque lo podíamos haber solucionado. No hay gente disponible. ¿Aquí que estamos investigando? Al ah, aserradero. Ojo, a ver, a ver. Vamos a desactivar esto. ¿Podemos meter, aquí, ¿Podemos meter aquí ingenieros? ¿Vale? Vale, sí, sí. Aquí hemos podido meter ingenieros, está bien. Vale, vamos a meter esto y nos damos prisita. Aunque nos da un poco igual. Vale, vamos a sacar gente de aquí. Vale, y la metemos aquí. ¿Aquí qué ha pasado? No hay nadie recogiendo cero Feo. ¿Puedo introducir una nueva ley? Vale. Buf, mal servicio médico. fui en las casas. Un trabajo extra. Turno de emergencia... Vale, vamos a quitar este Estamos bien, no nos queda mucho Venga, volvemos a reactivar esto Queda Un día apenas Aguantamos, aguantamos Necesitamos trabajar en la madera El frío la verdad es que es horroroso, eh No podemos darnos tregua, pues no, la verdad es que no Visto lo visto, nos va bastante bien aquí se ha notado, sí, sí, sí sí. vale, se ha notado el aumento de la comida me gusta, me gusta, me gusta cazando, cazando, yendo a cazar vale, bueno poquillo a poquillo, pero nos hace falta la comida sin duda 21 horas de estantes a ah, del carbón, vale vale, pero bueno, tenemos que enfocarnos vamos a meter ya el aquí el, la mina de carbón o sea el depósito de carbón luego meteremos el, el aserradero no sé si nos dará para construir la baliza aunque no nos llegue para construir la baliza vamos a ponernos eh, manos a la obra a sacar eh, recursos y ya una vez tengamos los recursos con eso con eso nos dedicaremos ya a ojo que ha ocurrido ah vale comienzo el turno vale vale muy bien muy bien vale vamos a darle calor y nada cuando arranquemos con eso eh... uf hambre hambre hambre eso es malísimo podemos meter más gente aquí Investigado, el aserradero, perfecto. Uy, oh, ¿qué queda aquí? Una nota de agradecimiento. Alguien dejó una nota en la asistencia. Dice: Gracias. Con todo el trabajo que tenemos que realizar, es muy difícil para las familias cuidar de los inválidos. Como es debido. Los lugares como este nos resultan de gran ayuda. Vale, aumenta la esperanza. Bien. Wow, vamos a apagar esto porque está que explota. Vale, vamos a quitar ingenieros de aquí. Y vamos a meterlos aquí. Vale, vale, vale. Vale, esta es la mano de obra. ¿En desempleo nadie? ¿Trabajos prohibidos? ¿O trabajar prohibido? Es que tenemos 16 enfermos, eh. Ah, no. En cuidados paliativos. Pua, hace falta la de las prótesis, pero ya. ¿De qué forma? Vale, esto creo que lo vamos a dejar un poco parado. Porque... jeje... Hace falta mucha madera. Y para estas es igual. Para esta es igual. 30 de carbón por hora. 3 de carbón por hora. Y es que esta estamos igual. Para caldear los lugares trabajo de trabajo durante las horas laborales. 1 de carbón por hora mientras está en funcionamiento. A lo mejor. Es, a lo mejor nos es útil eh, ponerla a funcionar, pero por el momento vamos a dejar esto fuera. Vale, vamos a meter aquí uno y aquí el otro A pesar de que no esté operativo, nos faltan solo un par de días Vale, a ver, tenemos ya el aserradero, 10 de madera, sí No hay calles adyacentes, dios Vale. Vamos a sacar primero el tamor de extracción para sacar carbón, ¿vale? Que tenemos aquí. Aquí entiendo que sí que llegamos. No. Es que no sé si esta es la ubicación correcta para construir este edificio. Vale. Vale, vale. Nada, y en cuanto construyamos eso. Nos vamos para el cielo. Hace falta sacar comida, tío. Comida es súper importante. Madera, madera no estamos sacando. Uy. Ah, selecciona el hombrecillo en vez de... Vale. Tenemos que curar a la gente. Vale, a ver, venga. 8 de 10. Claro, yo entiendo que desde aquí sí que llega... Normal de trabajo. Vale. Lo que no podemos hacer es estar pasando hambre. Eso es horroroso para nosotros. Hay que dedicar muchísima más gente aquí. Vale, necesitamos eh, sacar la baliza. Vale, vamos a acelerar un poco todo. Que lleguemos por ejemplo al, al calor ya. No operativo, ¿por qué razón? Ah, porque hace falta... Vale, vamos a sacar a la gente de aquí... Vamos a meter a la gente aquí Y con esto ya se podrá Hacer funcionar La extracción del carbón Vale, ok, está muy bien Vale, ¿de dónde más vamos a sacar gente? Porque hay que movilizar a la peña A ver Para poner las prótesis Prótesis todos quieren contribuir a la supervivencia de nuestra ciudad. Si podemos devolverles a los lisiados su potencial físico, deberíamos hacerlo. Tras introducir la ley podrás aprobar otra en un día... Vale, nuevo plan de acción. Prótesis disponibles en la fábrica. Los lisiados equipados con prótesis y los edificios médicos podrán volver a trabajar. Eh, Tenemos fábrica. Es que no tenemos fábrica. A lo mejor eso es un problema, ¿eh? Sopa. Aditivos. Mm, mm, mm, mm. Es que el club de la lucha no me gusta nada. Y aquí explotación infantil, no, hospicios la esperanza aumentará si reservas una plaza en un hospicio si reservas una plaza en un hospicio a todos los niños recibes una aplicación de esperanza permanente firmarlo te obligará a construir un hospicio 20 de madera Uf, aprendices de médico y de ingeniero está muy bien vale, bueno veremos cómo lo gestionamos pero nos hace falta sin duda Trabajar. Mucha gente enferma. Muchísima gente enferma. Eh, vale, el último empujón. Vale. Oh, sube la temperatura. Como se ha notado. Esto como lo tenemos. Cero horas restantes. Uh, vamos a darle calor aquí Porque si no lo vamos a tener muy feo El generador de vapor va a apagarse No No, no, no, no Me niego, me niego, me niego Si se apaga estamos en la mierda No generamos carbón La marcha de producirá pila de carbón. Oh, wow, wow, wow. Producirá pila de carbón, pero no producirá carbón. Wow, nos hemos equivocado. Nos hemos equivocado con eso. El generador no funciona. Mal, mal, mal, mal, mal, mal. Hay que encenderlo, hay que encenderlo, hay que encenderlo. Hay que encenderlo, pero ya. Vale. Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. No agobiarse. Vale. Puff. Eh, no. No, no, no, no. Aquí vamos a trabajar. Bueno. A ver. Algunos de sus ciudadanos están preocupados porque en sus casas las temperaturas. Es... La temperatura es muy baja. Con mucha razón nos indican que es un. Que en esas condiciones es muy fácil que al enfermer nos piden que te ocupes del problema. En los próximos dos días tendrán que empezar a calentar tres hogares fríos y tendrás que mantenerlos calientes durante dos días. Calentemos los hogares. Ahora no puedo ocuparme de esto. Lo vamos a aplazar. Vale, a ver, la pregunta es. ¿Acero tenemos suficiente? gente. Uy, ¿dónde está la baliza? ¿Dónde está la baliza? Tecnología, la baliza. 20 de madera y 35 de acero. Vale, bueno, poco a poco Pues vamos a dejar así, tal y como estamos recogiendo los recursos Dios, no hay nadie aquí en la madera No hay nadie recogiendo madera Es que, ¿de dónde saco la gente? Vale, es, es obvio que de momento Esto no nos hace falta Porque no nos hace falta por ahora Así que, vamos a pararlo Porque con esto lo que hacemos es generar Eh... ...pilas de carbón, no extraemos carbón literalmente y entiendo que con la madera nos pasará igual... ...con el aserradero no sacaremos literalmente el aserradero, o sea... ...no obtendremos madera, sino que generaremos pilas de madera, entonces... Uf. ...un poco a disgusto, pero es lo que hay... ...apagándose, ¿por qué? Pues si generamos carbón que no se puede apagar, que no se puede apagar. Hay que mantenerlo encendido por dios. Venga, que estamos sacando carbón. Pero alguien me explica por qué se apaga. ¿No te apagues, Pues si hay carbón. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero por qué no funciona? Eh, voy a encenderlo. Va, vamos a dejar hasta las 12. Para que la gente recoja carbón. Y una vez a las 12, activamos... Pilas de carbón agotadas Pues nada, aquí Vale, son las 12 Ah, vale, aquí Vale, ok, hemos vuelto a encenderlo. Hemos gastado 6 Y ahora estamos consumiendo ahí A tope 3 horas restantes Con el turno de 24 horas es suficiente Vale, ok, lo vamos a Dejar por aquí Se está poniendo feo, no me gusta pero vamos a intentarlo. resiliencia yo creo que podremos. Con la baliza empezaremos a traer gente y ya está. O sea, nos falta un poquito de madera y un poquito de acero. Con eso, listo. Así que nada, llegados hasta aquí con la catástrofe del calefactor, que no funciona muy bien. Pero bueno, estamos en ello. Recordad, lo de siempre. Seguidnos en Twitter a los dos, tanto aquí como a mí, que van a estar los dos en la descripción, que comentamos un poquito de todo. También, seguidnos en Twitch, intentamos abrir...